Lino Martínez también participa con un stand, ¿verdad? Participamos en el stand de COSENFE, del que somos miembros. Yo soy el presidente de la Asociación de Trasplantados de Hígado de Canarias. Somos miembros de COSENFE y por eso participamos conjuntamente en el stand. Bueno, la inauguración la estoy viendo genial. ¿no? Eh, la verdad que se ha hecho campaña bastante buena, eh, institucionalmente hablando. Y hombre esperemos que la participación, que es lo que de verdad interesa, ¿no? que, que llegue a, a, a, a montón de, a, a, al mayor número de gente posible.